Hola maricón de Emil, deja de ser maricón y en la escuela no hay estudias para que te vayan en la escuela perra, estudia más mi capea si serás como yo pendejo coño.